Saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo: Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Por eso, un siervo que ha guardado un tan también cuando leemos la Biblia que dice quítalo de ese talento por eso un resultado muy muy lamentable, triste por eso no hay que ser mal siervo, amén. amén esa mina se refiere a Espíritu Santo si no ha recibido Espíritu Santo todavía no es cristiano de repente él cree hermanos puede llamar que, ay hermano por eso, mejora. También, el Espíritu Santo, me tu corazón de mi compañero. Después, mi compañero también. Ay, David, perdóname, por favor, porque yo... Tú sabes que yo soy mal geniado, por eso yo le he golpeado, pero... perdona por favor. Dios hace su obra, por eso... Por eso le he por, por usted y para fe, pero uno no hace su esfuerzo, no hace oración para obedecer a la palabra de Dios, no sube, pero Ay, quiero estar aquí, ah quiero estar aquí pero no no puedo. ¿Qué significa? No usa su fe que tiene. Una vida tiene pero con fe. Para la fe, por la fe, para la fe, tiene muchas cosas, pero si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, Dios. que este paralímpico sea liberada y que todos los paralíticos y cojos caminen vine con un fuerte dolor, vine muy inflamada Hoy la verdad que me levanté es mal estuve todo el día con dolor de cabeza, se me cal. me dolía, estoy inflamada, esta parte estaba inflamada y estaba ahí con mucho dolor, mucho dolor, pero bueno a la gloria de Dios no tuvo estoy, estoy floja aleluya eh, gloria, gloria, gloria. aleluya le damos gloria a Dios sí, noche. y ahí es maravilla yo me dije cuando lo restó me dormía y y de todo me de todo y no tenía resultado y de, casi no podía respirar con la nariz. Esta noche cuando el hermano dijo que se colocara la madre se la colocan a la nariz y estaba respirando con la nariz. Podía respirar bien. Y ahora cómo respirar. Bien. ¿Respira bien sí. con la nariz. A ver. ¿Qué distancia no lo veía él? No, el día en muchos momentos. O sea que de cerquita tampoco. ¿Y ahora ve los colores y todo? Sí. Amén. Ah, entonces le damos la gloria a Dios. Ah. Gloria a Dios, entonces gloria a Dios. Que yo prácticamente no lo veía. Este sí, pero fue un poco. Pero muy poco. ¿Y ahora? Ahora sí, Dios. Sí. A ver, ¿qué ve? Sí, ahora sí lo veo. Ya, ¿para qué <risa> lado? Eh, no, bueno, no, no, no, no, no, nada. Gloria a Dios entonces... no, no, no, no, no, no, ¿Y ahora ves las letras que, ¿Sí? que están ¿Lo puedes ver aquí? Sí. ¿Así? ¿Y allá va más puedes ver algo que nos digas que antes no podía ver? La de bienvenido a ¿Esa? Ajá. ajá <risas> ¡Gloria a Dios! Muy bien. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Qué dirías Manuel Luis? Él qué adhijo. Él te adhijo, él te disco Porque también como y... ...estaba de Vamos a probar ahí. A ver, vamos a bajar y va a subir. A ver. A ver. Sí. ¡Aleluya! Aleluya Cuando la pelota con el nietito y dice que le dolía mucho y ahora fue sanado. Sí, sí, soy estoy llenado por la gloria de Dios. Aleluya. el en los pechos, ¿no? pero yo sé que el Señor, eso que no estaba, se va a desaparecer en el nombre amé, de Jesús, a yo creo mi Padre que la obra Dios la va a ser Dios amé, gloria Así, a Dios. que le dé la gloria a la obra del Señor Jesús. Entonces sí le damos la gloria. Amé. Sí, sí. Amé. Realmente tuvimos una reunión poderosa, la mano de Dios se estuvo moviendo de esta manera sobrenatural hemos visto el milagro de Dios en esta noche estamos felices estamos felices porque muchas personas han venido a necesitar de la sanidad y Dios estuvo obrando en su vida gracias a Dios por el Pastor David poderoso mensaje para toda la iglesia y hemos recibido la palabra realmente y fue de mucha bendición y de mucha edificación para nuestra vida. Me gozo porque muchos hermanos han dado testimonio del